¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra Fuanichan, que empezará a saludar en un ratito más. Eh, lamentamos un poquito la demora que estamos teniendo con la transmisión, debido principalmente a que OBS se actualizó un poquito antes de la transmisión y trajo consigo algunos problemillas que tratamos de resolver lo antes posible y por lo mismo estuvimos un poquito desfasados durante el inicio de esta transmisión en la cual estaremos jugando Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition este juego viene como parte de un bundle que se liberó hace unas semanitas atrás en Steam o sea en la tienda de Xbox porque lo estamos jugando en Xbox One y eh, la semanita pasada estuvimos jugando la primera parte que era justamente Hammerwatch. Estamos terminando de arreglar una cosa. Ahí sí, estoy veía un poquito de encima. Si se acuerdan, la semana pasada habíamos prometido que íbamos a jugar este título. Pero de por medio llegó un Cyberpunk Loquillo, en el cual estuvimos jugando el día sábado y gracias a ello es que tuvimos que postergar esta, esta transmisión para hoy la del día jueves todavía estamos viendo eh, qué juegos vamos a revisar digo que también nos llegaron algunas propuestas interesantes así que eh, entre mañana y pasado vamos a estar informando recuerden que esta transmisión eh, está haciendo ya a ustedes gracias a nuestro querido partner asus que nos, nos prestaron uno de sus equipos para poder eh, estar realizando episodios de catando juegos junto a ustedes eh, lo cual estaremos liberando en una semanita más la reseña y ahora sí vamos a comenzar no había iniciado sesión <risa> este juego tal como eh, vendría siendo la tónica tiene opción tanto single player como multiplayer online la gracia de multiplayer es que sí o sí necesitas una cuenta de de, de un game pass o un for light -E gold pero nosotros no tenemos así que vamos a jugar single player si se acuerdan, eh, habíamos hablado de que el título anterior, el Happy Watch, tenía 7 clases, si no me equivoco, y aquí podemos ver de que están disponibles 5 solamente y los otros 4 se desbloquean eh, a medida que tú juegas. Aquí tenemos al paladín, al explorador, al hechicero. Al brujo, al ladrón. El clérigo, el mago, el gladiador, que se transforma en un robot, y el cazador de brujas. Estos dos últimos están bastante interesantes. Y aquí ya se pueden ver un poco las habilidades especiales. Eh, vamos a partir con nuestro querido explorador. Y la gracia es que... Eh, para criarte un personaje mercenario te necesitas llegar sí o sí a nivel 20. Eh. Ah, y la gracia del modo mercenario es que es un permadez Es decir, un personaje si muere una vez, muere para siempre. Pum, pum, pum. La gracia es que llegar a nivel 20 es por lo mismo. Para que ya tenga experiencia con el juego antes de. Puedes personalizar aún más tu personaje comparado con hammer watch debido a que puedes escoger el color de tu piel color del pelo color del traje eh, color del arco entre otras cosas Está bastante interesante el hecho de que tenga tanta personalización ¿no? al ser solamente un juego eh, pixel art y claro ahí. El, el color de pelo ah hacer tu, Vamos a hacer el personaje de color verde. Con hombreras rojas y. Con el arco más clarito. Color de piel. Voy a dejarlo. De ese tono. Ya. Eh, vamos a bajar. Ahí es. Super mimetizado, vamos a dejar la, el color de pelo negro. Y está cargando el juego. Y comenzamos en The Outlook. Mira, si se dan cuenta, comparado con el juego anterior, ahora tengo como una guía, para saber dónde se van a disparar las flechas y a diferencia del otro, que el modo historia parte del tirón de Dungeon, aquí ya parto directamente en un pueblo ahí tengo el mapa al, al costado para que puedan revisar y supongo que lo que están marcados con signos de pregunta y signos de exclamación debe ser lo que otorgar las quests ah perfecto ya este es el que ofrece mejoras para el pueblo ah ya perfecto, es como el, actúa el tesorero claro entonces puedo, ah tengo para recolectar eh, impuestos porque ahora es como tengo una ciudad disponible comparado con la versión anterior y eh, de ahí se empiezan a liberar más cosillas mm, interesante vamos a hablar con algunos de estos personajes ahí está justamente el alcalde ya y ahora me piden si puedo entrar a las minas Ok, a ver. Ya, nadie le falta ahora para poder realizarla. Ah, ofrecer mejoras. Y ahora tengo compañeros. Puedo intentar comprar un compañero. Ten, puedo tener como compañero un un imp. un escarabajo. Un cuervo. Un gato. Un perro. o una sierpe bastante interesante que ofrezca más cosillas quizás por eso es recomendable eh, jugar el, el primer título para que interiorice un poco con las mecánicas porque aquí se expande mucho más el mundo y aquí también ofrece para realizar entrenamientos ah ya aquí también puedo cambiar la customización pero no puedo entrar a recolectar hmm changos. ah ya con el pedestal metín que se puede ir de bloquear vamos a buscar entonces ah no pasa nada ah ya que tengo para realizar viajes perfecto Vamos a ver un poquito más para acá, a ver si puedo ver qué más tiene. Y aquí puedo comprar las llaves, porque eh, como pasaba en Harmony Watch, eh, las llaves se conseguían solamente explorando. Ahora tiene la, la opción de comprar las llaves. Y también tienes para comprar comprar eh, algunas mejoras o algunos ítems que te pueden servir para realizar eh, para equiparte verdaderamente y como que tengo 500 moneditas también puedo eh, comprar algunas cosas pero por ahora voy a omitir comprar porque no se puede servir más adelante o no y ahora sí, ingreso a las minas porque es parte de la misión. Ya, el primero me pide si lo puedo sacar de acá. Y puedo ocupar el elevador que está acá para entregarlo al pueblo. Ya, pero mucho texto. Ahí, ahí sí. Entonces ahora mando tre tres ore. ¿Puedo enviar más? Ah, no puedo, ya. Debo seguir recolectando. Y aquí salieron los escarabajillos. Y ahí están los gusanitos que también están en Hammerwatch. Radio Paua se, se dio una vueltita. Muchas gracias, Radio Power. Vamos, oh, ya, aquí está Belly trampa Oh, oh, morí. Ja, ja. moriste solo recordado por nadie. Y Fonny Chan, ahora sí, se dio una vueltita. Voy a aprovechar a ver si puedo abrir el, el Discord. Porque como tuvimos el tema de estar con problemas de los OBS, no alcancé a conectarme. Ahora sí, estoy conectado. ¡Ay, sí! Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Oh, vaya. Snow, consulta, ¿me escuchas bien desde los audífonos? No, porque yo estoy escuchando disco? el juego. Lo tengo conectado oh. a la captura ahora. No, lo estoy escuchando oh. desde el compu. No. Así que por para lo mismo, eh, toda la conversa tengo que estar con media oreja para... <risa> no, está bien. Para quienes estén dando una vueltecita, aprovechen de dejarme en los comentarios si se escucha bien mi voz. Porque estuve haciendo unas configuraciones... Ah, también. Dicho sea, de paso, potencia un poquito mejor el micrófono que tienen estos audífonos. Ya. Pues decía HyperX. Hay una reseña destacada de en el portal de pago.cl. Voy a aprovechar de, de dejársela accesible aquí en el chat. Vamos a, a... Voy a aprovechar de ver si me puedo conectar al, al Discord desde acá. O si no, luego veré la transmisión porque no sé cómo están saliendo de la transmisión en estos momentos te puedo, en ya, okay. te puedo corroborar en breve déjame dejar el datito de la reseña más reciente de, de HyperX que tenemos por lo menos en este 2020 hemos ya tenido la tónica y tradición ya de tener un producto de HyperX cada año con la respectiva reseña si se dan una vuelta en el canal de Twitch van a ver que en, eh, acerca de Aparece, por supuesto, nuestros horarios de transmisión. Eh, más detalles sobre el calendario de transmisiones. Y reseñas de los productos que nosotros utilizamos para hacer esos, estos streams. En este caso, de Catando Juegos. Muchos de ellos son de la familia HyperX. Mouse, audífonos, teclado. Y el micrófono, por supuesto. entonces Lo más reciente es el HyperX. Club Stinger Core eh, 7.1 tuve la oportunidad de reseñarlo y dentro de un detalle muy puntual a destacar prefiero invitarlos por supuesto a que, que lean la reseña es que con un programa que ellos poseen para, para Windows que se llama tiene un nombre específico eh, HyperX N Genuine E eh, Con ese programa yo puedo potenciar el micrófono Y otras configuraciones de los periféricos que estén disponibles Está como, un, como una especie de extensión Podríamos decirlo Se encuentra súper fácil A través de la página oficial de HyperX Como también en Windows Store Pero para Windows Store Como son de extensiones más que programas eh, en específico eh, sale como beta pero identifica perfectamente cualquier periférico en este caso de HyperX que tengas conectado a tu equipo sea PC o notebook como en mi caso yo tengo una voz baja la gracia de estos audífonos es que su micrófono es flexible entonces yo puedo acercármelo a, a, a mi boca para no, no tener una distancia el otro detalle que también hice en configuración es a través de Discord, que es que es uno de los programas que ellos potencian junto a eh, TeamSpeak. Que bueno, nosotros hace rato ya que lo, lo dejamos de lado por justamente estar utilizando Discord. Ahí también hice la configuración de, de micrófono para potenciarlo un poco más, si me pueden escuchar bien pero si se escucha saturado aprovechen de dejarme los comentarios para yo nuevamente ahí estar reconfigurando y se entiendan los mensajes que pueda estarles informando durante el streaming como también leer sus comentarios y el feedback de rigor ahora voy a estar escuchando snow lo que es justamente la, la salida del stream para indicarte si se escucha más fuerte la música del juego o nuestras sí. voces Ahí me vas indicando para saber si es que debo realizar alguna modificación en la configuración. Sí. Por mientras, eh, si se han dado cuenta, ya he muerto dos veces. <risa> eh, sí se nota que el jueguito está un poquito más complejo en su dificultad. Más que, más que el primero, porque el primero lo tenía un poco más controlado el, el movimiento. De aquí quizás porque voy con más confianza. Puede pasar que estoy muriendo más eh, si sí tiene diferencia es que los personajes van subiendo de nivel. Y eso implica de que también van obteniendo eh, como puntitos para gastar en habilidades. Ya no es comprar solamente. Vamos a aprovechar de ver si puedo comprar algún equipamiento. Esto nos sirve para... Ahí. Ahora voy un poquito más armado. Ahí está el mapa. Veamos el, el equipamiento. Ahí está el personaje. No, aprovecho de eh, robarte detalles técnicos, aparte que está saliendo bien la transmisión. Ajá. No, no, tiene hipo por suerte, así que seguimos fluido En eh, nuestras voces se escuchan bien, pero la música del juego se escucha un poquito baja. No sé si sea Ah, que sí, posiblemente relevante. sea porque, porque lo bajé un poquito eh, antes de la Un poquito más de lo usual. Sí. Okay, pero es muy tenue. ¿Ya? Ahí, se ahí, escucha ahí lo subí un poquito más. Ya. Te corroboran enseguida si se escucha bien, porque la idea es que la música no tape nuestras voces, ni nosotros. Eh, sea tan fuerte nuestra voz en comparación a, a la música y elementos sonoros del título oh, mucho gusano mucho gusano no he morido una vez más si sí, está, está, está más cabrón el juego <risa> no, sí, sí, no. Todo ok. Nos escuchamos bien. Genial. Escucha bien el juego. Ya. Yeah. Vamos. Perfecto. Dirigido? Genial, genial, genial. Vamos a ver si ahora logro avanzar un poco. <risa> no, vinieron todos. Cabra, por ejemplo, los murciélagos trapan las murallas. No es algo que tenía controlado en el juego anterior. Ya, ahí tengo el timing. Ah, y ahora necesito llaves para abrir los cofres. Buh. Ya, ok, nada que hacer. Ahora, ¿cómo llego ya? <risa> Ah, ahí está, ya. Bacán. Están un poquito más escondidas, pero igual están visibles la, los switch. Ya, bien, ahí hay una naranja que me va a servir en caso de recuperar energía. limpiar por esta parte, ahí, ya, sigamos ah, ahí sí ah, sí, sí, vi que se cayó un poquito la transmisión ya, sí, me avisan por internet que justo le, le dio un, un hipo a la transmisión como hoy día fallaron varias cosas eh. era de esperarse de que el internet también se iba a sumar a la ocasión Oye, va a ser una jornada, Sí. Tal, tal cual luchador de smash que se suma porque sí, se ha sumado el lagueo de internet no eh Chicos, aprovecho de pasar el ratito de redes sociales Recuerden que tenemos un portal de noticias eh, Llamado Pagua.cl Ahí pueden encontrar información diaria relacionada a videojuegos a, um, Música japonesa, música a nivel global también Nos gustan varios estilos y de distintos países también ah, sí. eh, Series de sí. animación japonesa, series de TV netflix también dentro de varias plataformas eh, películas que se vienen próximamente de hecho aprovechamos de dejar el dato de de la opción entre pf distribution y cinemark cual están promoviendo a través de cine online la posibilidad de estar viendo estación zombie 2. Ínsula a contar este próximo jueves 17 de diciembre Así que es una vueltita por el portal de pago.cl una de las noticias más resaltantes del día reseñas también de videojuegos y tecnología tecnología justamente estamos eh, resaltando la reseña de HyperX cloud stinger core 7.1 hay unos datitos sobre cómo escuchar música 7.1 con estos audífonos Potenciarlos tanto en nivel auditivo como en micrófono Ustedes me están escuchando a través del micrófono Que es de cancelación de ruido también Otros detalles, eh, hablando de videojuegos También tenemos informativos de League of Legends Sobre el parche 10.25 Relacionado a música, como bien les decía eh, Tenemos informativos sobre Ayaka Ohashi, que sacó su tercer álbum De hecho, mañana ya está disponible Y aprovechando de datos de mañana eh, Todos los miércoles estamos sacando material nuevo En pago.cl relacionado a Motorola Ya que Motorola nos ofreció la posibilidad de poder crear contenido Con los smartphones Moto G9 Plus tenemos la versión en azulito y la versión en rosadito tienen un nombre más específico pero si googlean moto lo eh, bueno, que lo mismo que el nombre de o Motorola en general no no mete con un modelo en específico van a encontrar todos los informativos mañana es el turno de Snow de, de, de con quién nos impresionará esta vez aprovechando sacar el jugo a los equipos como ya también hemos estado informando contar del 2021 eh, vamos a destinar uno de los dos días donde hacemos streaming de catando juegos desde Twitch para juegos móviles, vamos a estar streameando a través del smartphone. Y la idea es que puede ser un martes o puede ser un jueves. Los días quedan, el horario también creo que lo vamos a conservar, ¿cierto? ¿No? Que siga siendo a las 9 de la noche, horario chile. Sí, es pos posible que tengamos ese horario para que así no tengamos problemas en caso de que eh, tengamos alguna actividad o por motivos laborales nos quede un, un ratito más. Claro, de todas maneras si tenemos algún imprevisto Porque siempre se están informando Cuáles son las próximas transmisiones Que vamos a estar realizando en el canal eh, Vamos a avisar con tiempo prudente Y reagendar en el calendario Para que estén informados Tanto desde Twitch como a través de las redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook En Twitter, en Youtube En Instagram Y por supuesto acá en Twitch Como Pauacl o Paua.cl Ponen en el buscador Y en algunas plataformas se puede colocar punto entonces punto en este caso no así que es A hacerle todo pegadito todos los capítulos de catando juegos se llegan también a youtube los youtube justamente los días martes salimos en Twitch, los días miércoles estamos en youtube así que ahí pueden también ser partícipes de los títulos que estamos jugando tanto selección personal una que otra joyita que nosotros tenemos siempre considerados para compartir con ustedes experiencias recomendaciones y hablando de recomendaciones también hay juegos que se que se liberan de manera gratuita como en epic games si sí. todos los jueves se liberan títulos así que también vamos a estar informando sobre ellos siempre duran alrededor de una semana así que es bastante recomendable darse una vueltecita por ahí Snow ya se ha descargado varios Así que también por esa vía aprovechamos de, de fomentar diversos títulos que se encuentran disponibles Tanto en modo gratuito durante un tiempo limitado Como también si no alcanzaron a, a descargarlo lo pueden comprar Dentro de las plataformas que hacemos streaming desde Twitch Utilizamos PC que donde estamos streamiendo en estos momentos es con el notebook Asus Rock Zephyrus G14. Ahí estamos haciendo el stream, también se está grabando. Así que por si se cae, podemos eh, tener una, una transmisión mucho más fluida a través de YouTube y continuo. Así que en ese sentido, ni un problema. Aún nos quedan detallitos en tanto. Música del, del juego que se esté jugando como micrófonos Porque vamos variando entre consolas y PC Así que ahí estamos dejando de todas maneras lo más nítido posible Para que se escucha bien no, no nos tape la música O se escuchen solamente nuestras voces y no la música Es un término medio Tampoco saturar con los micrófonos Estamos aprendiendo todavía Muchos de los streaming que realizamos antes eran a través de el fanpage de Paua.cl, en donde puntualmente eran concursos y eran transmisiones desde lugares físicos sobre lanzamientos y principalmente de tecnología. Pero con esto de la pandemia todo panorama se vino abajo. Y bueno, eso no, no excluye a que salgan nuevas formatos para tener panoramas es decir formato digital ya no es tan necesario acudir a un lugar físico hay muchos artistas en el lado musical por dar un ejemplo que están liberando conciertos están realizando conciertos desde su estudio desde su casa muchos gratuitos y eso aprovechamos de dar siempre énfasis en el portal Así que estén siempre atentos, dense una vueltecita, aprovechen de dejarnos sus comentarios también, que les gustaría que, que estuviéramos dando más énfasis en el portal de www.pago.cl Y hay otros datos que son muy flash, que aprovechamos de informarlos a través de las redes sociales. Por ejemplo, hoy día fue el World Premiere digital, porque aún está muy complicado eh, eh, todo panorama masivo con el covid y esto fue realizado eh, para la película Wonder Woman 1984. Esto se transmitió a las 5 de la tarde, horario Chile. Y fue desde la página de eh, de CFandom. No recuerdo bien el URL, pero sí, el lo tenemos, URL es CFandom. Dome. Fandom, gracias. Porque es un domo. De el domo de Fan. Exacto, ahí estuvimos informando justamente En Instagram, en Facebook Por si justo se dieron una vueltecita por las redes sociales Y vieron que teníamos información sobre eh, la Mujer Maravilla en nombre hispano no entendido que su estreno está previsto para el 25 de diciembre Pero acá, eh, derechamente, va a llegar a plataformas digitales Porque... Tenemos para rato que abren las cadenas de cine. Y ahí es donde volvía justamente a los informativos que tenemos en el portal. Porque muchos estrenos se están llevando a cabo de dicha manera. Hay plataformas como Cine Online o plataformas como CININC. El Sinning. O sea, no tal cual como lo pronuncio. El Sinning con Sinning. <risa> en donde están por un X tiempo y después vuelven. O sea, van, van ro para que pueda ir rotando nuevas películas. Y después se les da un, un chance nuevamente. para Y reaparecen las que no alcanzaste a ver en su momento. Para que eh, accedas a comprar tu entrada digital. Y la puedas ver desde la comodidad de tu hogar o en donde estimes también porque siempre y cuando puedas vincular tu cuenta da lo mismo lugar en donde estés tomando por supuesto la, las precauciones de rigor que ya, ya hasta la altura son un hábito así es, muy bien. muchas gracias por lo informativo Fuani nada de nada bueno tal como se pudieron dar cuenta eh, a pesar de que estoy supermanco manco, <ríe> estoy muriendo bastante eh, comparado con eh, la versión anterior en este título eh, los pisos son más cortos no son con los mapas mega extensos que tuvimos inicialmente me imagino que fue una de las observaciones que debieron haber hecho los fans de que preferían más tener un poquito eh, más cortitos los mapas pero sí que sean me imagino más pisos y claro y nosotros habíamos mencionado que en una hora y media, dos horas habíamos avanzado un par de pisos solamente y aquí 30 minutos ya llegamos o sea ninguno de los eh, pisos debería tomar más de 15 minutos es harta diferencia si lo comparamos Sí, esa es una diferencia bastante notoria en experiencia sobre todo porque en Hammerwatch, que es el primer título eh, Justamente Tomó una hora y algo Recién avanzar El mapa era súper extenso Pero también era bastante detallista de, Perdón de, de, ah, detallista Nivel de Pixarar En ese caso En comparación a esta segunda entrega Que ojo He Hammerwatch y eh, Heroes of Hammerwatch son, si bien son todos del universo Hammerwatch, la gracia de que estemos jugando ambos títulos en diferentes días para dar el, el descanso de rigor es porque salió un bundle, un pack, para que pueda jugarlo en Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5. Por eso también aprovechamos de mostrarte las, eh, el primer y el segundo título. Conozcan las diferencias si enganchó primero, y si te engancho el primero, por supuesto aprovechar el tiro y jugar el segundo. En el primero habían, el primero habían siete clases dentro de los personajes que podías elegir, pero en esta segunda entrega son nueve, nueve clases de, a elegir. En ambos está la modalidad multiplayer, donde tú junto a tres personajes más, o sea, tres personas más, pueden jugar eh, mucho más extenso el avance de, de los mapas en palabras simples vendría siendo una party para quienes ya, ya están familiarizados con esta clase de títulos pero es bastante interesante tema de los DLC mira, tendría que ya darle una vuelta derechamente a lo que es el artículo que estuvimos escribiendo previamente porque al igual que en la transmisión anterior era nuestro primer acercamiento a ambos títulos así que muchas de las reacciones son instantáneas y no necesariamente eh, previa como que lo hubiésemos jugado previamente pero no hay tanto como para extendernos en cuanto a detalles muy técnicos todo está a la vista en todo caso Sí, aquí por lo menos la UI la está un poquito más pulida, me gustó de que la información se encuentre disponible aprovechando de enganchar el juego <risa> eh, y por lo menos siento mecánicamente hablando que está un poquito más pulida las mecánicas de subida de nivel Ahí justamente pudimos tener un poquito más de, de feedback al respecto y y se muestra cuando se sube el nivel, cuando, después ahí puedes invertirlo dentro del mismo pueblo. Ah, y así se gasta la poción. <ríe> que justo no, no, no tenía nociones de cómo, cómo se utilizaba la poción. Así que, en cuanto a eso, sí, este título ofrece varias mejoras con respecto a su antecesor. Pero... También hay gusto, porque hay gente que, por ejemplo, prefiere más tener eh, estos mapas que sean más extensos que tenerlos cortos. Yo prefiero más tenerlos así cortito. Que no sea Que sean varios eh, pisos por explorar. Eh, ojalá que no sean tan repetitivos. Ah, algo tan extenso como fue el otro que después de dos horas pudimos encontrar recién al primer jefe. Aquí me voy a morar lo mismo, pero porque soy, soy malito, aquí eh, está la dificultad igual un poquito más alta que su entrega anterior. Así que si eh, a ustedes les gusta el roguelike, que se llama este tipo de, de géneros, eh, este título ofrece bastante entretención, diría yo. Eh... Es livianito en cuanto al contenido eh, narrativo. Pero de mecánica es bastante interesante. Voy a ver si aquí sobre las trampas. Ahí, Casi, casi entro de bola. Ahí sí, está desactivado. Y ahí sí tengo la cajita. Ah, ya. Sí, está bien que lo haya recogido antes porque se lo, ahí quedó activado. Voy a seguir explorando un poquito más. Bien recargado. Aquí todavía todavía no pasa nada. Quizá ahí necesito tener un ítem para poder. Eh, utilizarlo voy a aprovechar de recargar las botas antes de eso quiero revisar el equipamiento justamente tengo equipamiento acá ahora sí he recargado me falta recorrer un poquito más el mapa justamente aquí hay una trampa pero no tengo más llaves para abrir cofres así que me lo voy a saltar y ahí está para enviar el luteo porque aquí la gracia es que tú mueres y pierdes todo lo que has recolectado Según veo, todavía me quedo una llave. Voy a revisar. Así que, por lo tanto, tienes que estar enviando lo que recolectas a través del carrito. Y desactiva la trampa. Bien. Ahora sí. Vamos al, a la otra etapa, al segundo piso. Harto murciélago. ¡No! ¡Ah! Ahí sí. Genial. Vamos oh de oh. Oh, es la bola Ahí sí Acá están solamente estos picharracos. Siento que comparado con la edición anterior eh, hay menos trampas. Trampas me refiero a como pasadizo secreto entre otras cosas. Así que no es tanto, tanto ánimo de explorar como en el otro título. O al menos esa es mi impresión Que tengo con los primeros pisos Quizá en los pisos inferiores eh, Pueda eh, Encontrarme con más cosas a ver acá. Antes de ir a limpiar allá Prefiero más a ver si puedo limpiar por acá Justamente me vinieron a correrla nada que el ataque furtivo lore arreglar ahí sí ahí está el pasadizo de escape tengo ya un ore tengo que recortar un poquito más Eh, voy a ver si Ah, ojo, salieron justo y Ya, bien a ver. No, ahora Similar al, al del otro piso La varita del mago Oh, como me atrapó el veneno Nada grave, nada grave, todo con calma. Igual me queda un poquito menos de la mitad de vida. Así que voy a andar con un poquito más de cuidado. ¡Eléjate, eléjate, eléjate, eléjate! Ahí sí. No no me envenenes, no me envenenes. Uf, ya. Yeah. ¿Qué acá? Ya. Yeah. Cabe. ¡Ah! Ya, yeah, retiro lo dicho. Sí, hay escondites. Están un poquito más escondidos. <ríe> valga la redundancia. Pero interesante, interesante. Lo que recolecté es un tomo que agrega más poder mágico y daño mágico al ataque primario. Como bien random los ítems que se van recolectando. El tema que eh, cuando tú mueres eh, no puedes... Eh, o sea, pierdes todo lo equipado también. Entonces es como una inversión para la partida. es como que te queda permanentemente entonces para eso mejor mejoras habilidades ya bien creo que queda un poquito más de exploración arriba sí ya. ay hay una tiendita muy bien eh, si se han dado cuenta, en con todas las muertes que he tenido, eh, los mapas son generados proceduralmente. Es decir, por cada partida el mapa va a ir cambiando. Así que es algo bastante a considerar. Vamos, ¿qué puedo comprar acá? Eh, daño a constructos. Eh, avanzar un poco más rápido. Y mejorar la evasión. Regeneración de maná y más una ganancia de oro por item en tu inventario ¡Mish! vamos por ese, me interesa el orito y obviamente tengo que eh, llevar el oro al carrito, acá, al elevador A pesar de que fue súper poco el oro que me quedó sobrando. Y ahora sí bajo al piso inferior. Voy subiendo, creo que voy subiendo. Y estoy en el tercer piso, ya he llegado más lejos que en, la otra, en las otras rondas. Es. ya, perfecto tengo que hacerlo en el orden que corresponda y con eso se me acabaron las llaves switch no hay ninguno, no, no, no había nada escondido vamos por acá genial eh, ahí está el carrito la razón por la cual eh, el carrito lo estoy ocupando al final si se no habrán dado cuenta es debido a que solamente lo puedes ocupar una vez por piso entonces es mejor guardar, guardar todo lo recolectado hasta el final ahora si te ves que no vas a lograrlo Guarda lo que tenga recolectado nomás y a la vida. Oh, oh. Naranjita, amiga, yeah. Sí, Si, aquí ya hay que andar con un poquito más de cuidado cuando avanzas, comparado con el juego anterior ya que son cada vez menos las zonas donde puedo recargarme de vida bien ahí está el ore el ore, el ore, el ore, el eh. ore y justamente está en la trampa y no me quedan llaves así que no me conviene seguir por ahí Ya, yeah, justamente se dividió en, en dos bicharracos Ya. Yeah. Salvado. Dos ores. Ore, ore, ore, ore. creo que me queda la explosión al otro lado y me queda ahí a ver si puedo sacar algo pero no creo que saque nada así que voy a ver el oro veré si me conviene recolectar o no el cofre pero dado que no puedo abrirlo creo que no valdría la pena Igual intenté, bueno, solamente por, por ganarme eh, esos murlacos. Ja, eh, mala idea. Vamos a reiniciar entonces. ¡Oh, y ahora está nevando! Muy bien. Y aquí me lleva a la ciudad de piedra. Eh, perfecto. Hay más zonas entonces, por si... No quiero seguir probando las minas. Se, se fue el clérigo. Dejó abandonar la capilla. Con respecto al mago, todavía no vuelve tampoco. Tengo 7 ores, así que voy a, a invertir en. En el intercambiador de ores. Vamos a ver que se desbloquea? Oh, para nevar. Ya, teniendo el mercader de Ores. Ore, ore, ore, ore. Las botas que mejoran justamente la velocidad. Me no va a servir. Puedo mejorar las armas, me quedan 800 de oro. Pero voy a buscar al vendedor de Ores. Ah, sale 1500. Y puedo vender un ore por 200 dólares. No vale la pena. A juntar orito nomás para comprar los ores. Todavía no desbloqueo el de las potas. Compro otro llaves. Y, y me compro ahí. también voy a comprarme el, el de plata por si acaso, pero no creo que lo vaya a usar allá también hay un caminito la ruta de los laventosh y ahí estoy otra zona ¿Será más cabrón? ¿O son más caros? Ah, buena. Y aquí puedo comprar, ah, con moneditas especiales, puedo comprar skins, se van desbloqueando skins nuevas. Genial ahí. Voy a revisar, solamente va a pasar la vergüenza. ¿va? Nah. No va a ser que sea un poquito más fácil que las minas, pero no creo. No va nada, no va nada. Son resistentes, maldición. Au, me persiguen. Au, au. No, morí de una. Ya, yeah. sí, es más complicada esa zona. Qué mal por mí. Todo lo invertió al tacho. Pero bueno justamente esta zona solamente me sirve para explorar después voy a ir al, al otro sitio sin invertir en nada para no volver a gastar oro como en la partida anterior eh, bueno aquí todavía está bloqueado el ascensor está más abajo si no me equivoco sí. y la ciudad de piedra que tengo muy parecido del dlc que estuvimos viendo esta es la arena A ver, para que sirve la arena, imagino que es un, es un survival okay. esto es como el modo horda. Que hay que sobrevivir como a las oleadas de enemigos. Mientras tú estás solito en un puntito. Ah, ay, me dañaron con veneno. me ofreció algo ah para recargarme muy bien ay oh, es que ahí mismo la arena también está complicadita hay que tratar de de tener eh, un poquito mejor el equipamiento Y a ver si Pasando por aquí Encuentro más cosas Imagino que estas zonas se van desbloqueando eh, A medida que tú avanzas eso queda para la gente que desee justamente jugar un poquito más el título Porque quizás para bueno, nosotros no nos va a gastar el tiempo para llegar ahí. Y esto es un escultor para construir estatuas. Ni idea que... Bueno, como dije, no tengo dinero. Wow. No tengo dinero. No, no, no, no. Eh, tal parece que voy a volver a, a las minas principales entraré al desierto piso 1 del desierto wow ah, ya, sí, pegan bien duro Ok, son zonas más avanzadas, pero se nota que este como es luego de las minas. Así que me iré a las minas nuevas y ahora está lloviendo. Me han agregado un poquito más de, de cariño al escenario principal. Ya, voy a tratar de, de ver si es que puedo llegar al jefe por último. Ya con eso me doy satisfecha en esta transmisión. Ay, ahí está uno los pasadizos, que voy que extrañaba de tener pasadizos. Oh, solamente tengo dos. Ah ok. Hay un buen equivalente, creo. Dice que las pociones incrementan la armadura de resistencia mágica por 5 segundos. Buena. Justo cuando vaya a curarme con alguna poción. Ahí sí. Ah, falta uno. Ah, que ya, falta destruir el nido. Eh, esos bichos son bastante molestos, porque se tiran nomás y te explotan la cara oh, Ya, pero por lo menos no era venenoso Ya ofrecí ahí 10% de mi vida por un ítem Eso Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Y justo había un cofre escondido ahí. Muy bien. Pero no tengo llave. Qué mal haberlo perdido en la otra zona por, por ir a explorar. Ah, ah, ok, ya. Puedo abrirlo sin problema. Muy bien. ¿Será un bug? No sé, ni idea porque la otra vez no lo podía abrir sin las llaves eh, normales. Pero hay que aprovecharlo. Mm, según el mapa. Me falta explorar por acá. y Ahí sí. puedo abrirlo sin problema ahora ojo ojo Vamos a ver como el equipamiento justamente tengo dos apotecarios me va a servir con las potas pues ya ahora tengo dos usos de potas muy bien algo más que me falte acá hacia ah, sí, abajo ya yeah. Queda solamente explorar un poquito más abajo. Ya, teniendo los diamantes. Eh, no tengo nada por recolectar. Así que ahora avanza de piso. Vamos a ver, si, a ver si en este piso encuentro algo más. Algo así, como dado que son proceduralmente generados, veo que se van agregando más cositas interesantes. Porque en, el, en como en cuatro partidas que hemos tenido no se me había aparecido un altar donde pudiera. Ah, ya ir, ya se pueden cumplir retos también. Qué bacán. queda ahí ahí sí todo muy bien todo bien eh, pa pa pa pa aquí sí podemos encontrar algún pasadizo o si no para seguir recolectando ores Vamos a ver por acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. <ríe> ¡Qué bien toca! Ah, pero ahora me voy regenerando un poquito. ¡Bacán! Ya. Ah, parece que... Uno de los ítems. Eh. 10% de desarmar al enemigo por 3 segundos con el ataque primario. Beber una moción te da 50% de movimiento. Pero parece que ahora eh, me voy curando. Mish. Mira que hagan. Ya no tengo que urgir tanto. Tanto. <ríe> Igual ahí, si me acorralan, nada que hacer. Vamos. oh no me engañó uy iba a subir bien iba motivado en esta partida ya no tengo mucho ahorito, así que vamos directo ¿no? Ay, hay bueno, una llave, una bueno, llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la, llave, la, llave, la llave. ya, muy bien, tengo llave. Y hay otra llave, muy bien. Mira, cada vez voy encontrando más cositas. Tengo que ir gastando menos, sí. Para un, para un pobre salariado. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ahí, ahí quedó bien simplecito. El, la pupa. Uf, casi me explota encima Ya, aquí está la escalera y está donde deposito las cosas. Así que puedo explorar tranquilo, sin problemas. Dado que al final podré enviar todo. Oh. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. aguanta, aguanta. Tiro sí, el equipamiento donde recuperar la vida. Uh. Miren bien, bien raro el patrón. Parece que voy a tener que guiarme acá nomás. Uf. Y ahí sí Ya Bota eh, <ríe> no Me quedaba de otra Parece que por aquí Encuentro un poquito más de cosas Vamos a revisar Si sí, hay un ore Ahí no puedo hacer nada Todavía no descubro Cómo poder abrirlos Ah, ya, muy bien. Simplificando todo. Ahí sí. Eh, según el mapa no me queda nada más para explorar, así que voy a depositar las cosas. Vamos por acá. Así envía todo. Y sigamos. Segundo piso. La fuente, la fuente, la fuente, la fuente. Con la fuente recupero potitas. Sí, ahora sí tengo la. El envase de pota lleno. Uh, no me pego. Aquí solamente la trampa. Parece que sí. ¡Ah! Oh. Me aburé, me aburé, Tengo cuatro Ores, creo que con cinco desbloqueo la mejora de potas, ¿cierto? Sí, con 5 Y los Ores me salen 1500, así que tampoco puedo comprar. Pero puedo comprar la mejora de crítico. A ver si tengo posibilidad de sacar algunos críticos por ahí. Eh, Voy a mejorar la velocidad. Si, sí, mejoramos la velocidad. Oh, sí, ahí se corre un poquito más rápido. Y si, energía Y por acá, por acá Voy a ver si puedo abrir acá Las botitas señor bárbaro, ¿Qué hace las botitas señor bárbaro, eh, matar a un enemigo con 20% de velocidad por 3 segundos. ¡Mish! un incremento en 20% de velocidad, matar enemigos por 3 segundos. A ver si es cierto. Tanto si no. La botita siento que me ofrece mejor mejora ah. De bota, estoy bien todavía. Ah. Todavía. El escenario puede variar. Aquí hay una gritilla. Oh, no, no puedo abrir este cofre. Oh, ahí sí. Y desactiva la trampa. Y ahora sí voy a comprar. <ríe> voy a cargar la, <ríe> la pota. Porque si no... Se puede que me sorpresa. Uf, casi explota Ahora sí. Vamos a ver acá. Ya tengo sentido la trampa. No eh, queda nada más por explorar. No, ya. Ok. Entonces voy a dejar las cosas. Por acá, sí. <risa> ah, cierto que también las trampas pueden ayudar a eliminar enemigos. Uf, casi. Ah. Listo. <ríe> ¿Queda ese bicho rico? Ahí sí. Uf. Nuevamente, casi. Y ahí sí, subí de nivel. Mágica. Ahí, ahí también hay una trampilla donde puedo revisar si hay algo. Ahí. Ah, perfecto. Ahora entendí. Hay cofre que necesitan llave y otros que no. Depende de la cerradura. ¡Jojo! Oh. Oh, oh. El ataque mágico le otorga toda la velocidad ahora. Falta destruir el generador. ¡Oh! No, no, no, no, no. ¡Esa plantilla la conozco! Y ahora sí me curo. Si lo hacía antes iba a perder vida. Ah, y ahora es más visible el ataque. Eh, buena, esa, esa es una buena mejora. Porque ahora puedo reaccionar. Muy bien. Este va escalonado. Escalonado. Oh, ya. Yeah. Y ahora parece que tengo regeneración de vida. Sí, ahora tengo regeneración de vida, pero super lento. Así que, con calma. acá aquí ya. Eh, para dejar las cosas necesito ir para allá, a ver si logro pasar Oh, mala vale idea <ríe> Ahí sí, obtengo 500, no sé de qué. Oh, Tercer piso ya. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. O van sobre ahí O van por acá En ambos lados tengo trampas Abro ah, ahí tengo una tiendita, muy bien Pues pero no tengo dinero Tengo te Así que primero vamos por juntar guita. Antes de ver si compro algo. Oh, algo me atacó. Ah, muy bien. No te vayas tanto, no te vayas tanto. Ahí sí. ¡Oh no! Oh, oh, oh. ¡Puro drama! ¡Puro drama! ¡Puro drama! ¡Ah! No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¡Ah! ¡Estoy pobre! ¡Ay! Ah, y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz. ¡Ay! Uh, ya. Yeah. Si la vendo eso, que, que quédense elegidos nomás para que los pueda atacar ah, oh, ya pequeño respiro Eso te no era dinero. Orito, orito, orito, orito, orito. Ah. La manzana. Ahí sí, realiza limpieza de una. Ya, sí, ya ya. ya. Ah, bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta acá la transmisión de hoy, dado que ya se revuelve. se vuelve un poquito repetitivo. Pero si se dan cuenta, eh, hay diferencias con respecto al Hammerwatch original en Heroes of Hammerwatch. Eh, tiene más héroes, las escenas son más cortas. Pero no quiere decir que son más fáciles Además, yo creo que está un poquito más difícil eh, el hecho de que vas avanzando por pisos eh, con un modelo procedural igual varía en cuanto a la trama anterior que era exploración de mapas gigantescos y se agradece que se haya aliviado un poquito más pero eso lo dejamos por gusto a la gente que disfruta el, del roguelike, que son más de exploración que estar de farmeando piso a piso aún así eh, se dieron varias vueltas y por lo menos a nivel de mapas agregaron algunas cosas que se habían visto en los dlc que tuvimos de Hammerwatch vamos a ir con el outro que podamos ir compartiendo con ustedes manitas por ahí? Ya. Ok, voy a aprovechar de subir aquí el volumen de. Aquí estoy, Snow. Ahí sí, ya. Que no, no estaba aquí, escuchando aquí Estoy. El tonito de la Navidad. Sola de la Diosin. Pin, pin, pin. Sí. Oh, no veo aquí el reproductor Ah, sí, ahí está, el reproductor de Sputivill Spotify. Como siempre agradecemos a todos quienes pasaron por la transmisión Tanto si nos vieron desde Twitch Como también en diferido a través de YouTube Recuerden que todos los martes y jueves A las 9 de la noche, Chile Estamos transmitiendo un nuevo capítulo de Catando Juegos Tanto con los títulos... Más recientes en cuanto a lanzamientos Como también Descuentos y Hasta gratuitos que están disponibles En diversas plataformas para que también Les den una oportunidad Y si, si se enganchan justamente con, con esta transmisión Y también desean probarlo Nuestra misión está más que hecha Sí, Muchas gracias por darse Una vueltita, sea en Twitch O en, o en Youtube Recuerden que Catando Juegos sale todos los días martes y jueves, salvo ocasiones especiales, por ejemplo, de estas fiestas que estaremos eh, transmitiendo los días sábados, la de los días jueves. Salimos a las 9 de la noche en Twitch y en YouTube se encuentra disponible el capítulo al día siguiente. Recuerden también visitar nuestro sitio www.pawa.cl donde podrán encontrar noticias, artículos... Eh, Opiniones, y no solamente videojuegos ¿Qué más podemos encontrar en el portal Funny? Tecnología, cines, series de TV Conciertos No necesariamente presenciales Recuerden que gracias a la pandemia se han manifestado Otras maneras más online y virtuales Para poder disfrutar de una manera más íntima con tu artista favorito Estamos siempre dando los datos ahí cartelera de cine online por supuesto así que dense una vueltecita tenemos bastante contenido Jig pop fan que compartimos a diario así que siempre bienvenidos sus comentarios también si les interesó algún artículo o si tienen más dudas al respecto Sí. Recuerden visitar nuestras redes sociales donde podrán encontrar eh, no solamente los eh, anuncios de las noticias que nosotros vamos publicando, sino que también eh, algunos detallitos, aparte de los anuncios de las transmisiones que nosotros realizamos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y obviamente también estamos en YouTube y en Twitch. Nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social si emite o en la URL o no no, además en Twitch tenemos un calendario que vamos actualizando con las próximas transmisiones cualquier modificación sea en el contenido o en el día también lo estamos informando en las redes sociales para que se den una vueltecita y súper bienvenidos para la siguiente transmisión de Catando Juegos Sí, el día de mañana o pasado vamos a estar anunciando el jueguito que vamos a jugar, debido a que todavía estamos en revisión del, de la pauta y tenemos un anunciado, pero todo depende si si, la, si nuevamente se alinea sí. el sol con la luna para que de, esté concretamente eso para este jueves. Sí, si no lo vamos a tratar de postergar para el día martes, pero estamos ¿Tenemos? haciendo gestiones para mostrarle algunos adelantos de claro. jueguitos. Pero siempre tenemos opción de sí. esa idea, así que claro. recuerden que el día jueves también eh, Steam, o sea Steam. Eh, Epic Games va a estar regalando un jueguito diario O más de a uno sí. Dependiendo de sí, veces la, por el, ¿Por Justamente no? la semanita pre-Navidad Así que estén atentos Sí, vamos a estar informándolo en el portal de Pavo.cl, También entregando los enlaces directos en el chat Como también Uno nunca sabe Quizás este jueves estemos probando justamente uno de esos títulos Así es Bueno chicos nos estamos viendo en otra transmisión Recuerden que si están en YouTube Darle me gusta al videito Y dedito arriba Suscribirse, activar campanita Para que estén atentos a los estrenos Y en Twitch recuerden irnos siguiendo Muchas gracias a todos nuestros seguidores También por darse una vueltita Hasta una próxima transmisión Soy Snow, chau chau Bye.